Y para seguir hablando de este tema, en esta primera edición de Avia y Ya la Noticias, hemos invitado al doctor Luis Arancidia, analista desde la sede de gobierno. Lo saluda Óscar Romero. ¿Cómo está, doctor? Gracias por este contacto con nuestro medio de comunicación. ¿Cómo está usted, Óscar? Muchísimas gracias por el contacto y ahora presto para que podamos conversar de un tema tan importante que es el que va a marcar seguramente la jornada del día de hoy en lo que se vaya desarrollando el juicio en contra la señora Janine Aña. Doctor, para ir recapitulando desde un inicio, ¿cómo llegamos a esta etapa que ya es la lectura de alegatos y en qué circunstancia se da frente al caso golpe de Estado 2, donde se tiene una acusada y varios también dentro de este mismo proceso? Pero por otro lado, también tenemos a familiares de las víctimas quienes están exigiendo la pena máxima para la ex senadora. Sí, Oscar, es... Me... Definitivamente lo que aconteció el 12 de noviembre del año 2019 eh, merece una investigación eh, muy objetiva porque de lo que se trató fue de un atentado en contra de la democracia de nuestro país en el que participaron exautoridades policiales, exautoridades militares eh, importantes actores de la política de nuestro país que todavía se encuentran vigentes, muchos de ellos con cargos electos como alcaldes o como gobernadores, y que definitivamente lo que, lo que generaron fue un escenario eh, adecuado para, la que señor, para que la señora Yanine Áñez, que era ex senadora de, de la, del Estado, pueda autoproclamarse como presidenta del Estado sin cumplir ninguno de los requisitos ni los formalismos que nos exige la ley. En ese sentido, eh, una vez ella logra asumir el poder sin cumplir con el foro necesario en la Asamblea Legislativa Plurinacional, toma la funesta decisión de poner en vigencia un decreto en el que se exculpa a los militares y policías que, eh, a, iban a intervenir de manera violenta con armamento de guerra, las movilizaciones en las calles que exigían un respeto a la democracia, exigían eh, respeto al voto que había pasado las semanas antes y de, de, desafortunadamente ya sabemos que tanto en, en Sencata como en Sacaba, en Sacaba, perdón, las instituciones militares y policiales terminaron con la vida de 37 bolivianos. En ese sentido, estamos ahora ante una primera etapa del juicio que... que esclarece lo que sucedió antes del 12 de noviembre y la población está pues, pendiente de que estos 15 años, que es lo que va a pedir el Ministerio Público, sean aplicados de manera eh, muy concreta, que sea una, además un, una señal importantísima en nuestro país, en términos de historia, para que no se vuelva a repetir un hecho como el que, el que sucedió los días previos al 12 de noviembre. Ahora doctor, estamos nosotros como medios de comunicación siguiendo a detalle este juicio contra la ex senadora Yanine Áñez y por lo menos lo que he visto como periodista son dos factores fundamentales. El primero que eh, si bien se garantiza el derecho a la defensa de la, de, de, de la acusada, en este sentido también... Eh, podemos ver que estos elementos que permiten que se garantice este derecho a la defensa hacen que algunos abogados, y que ya es parte de, de, de la vida judicial en nuestro país, pues utilicen todos esos mecanismos legales para ir dilatando un proceso. Y que no, este no es el, la excepción, porque en muchos casos se ha visto que eh, los abogados o los juristas eh, utilizan estos mecanismos del sistema normativo boliviano para poder... Eh, ir alargando, alargando un proceso que efectivamente debería seguir su curso de acuerdo también a los tiempos procesales. Evidentemente, Oscar, eh, lo que ha hecho eh, la defensa de la señora Canine Áñez ha eh, sido recurrir a una serie de mecanismos legales, todos franqueados en una norma, todos eh, que son parte del sistema de garantías de las personas que eh, son juzgadas pero eh, a lo que han jugado ha sido a convertir estos recursos legales que sirven para garantizar el respeto pleno de los derechos, lo que, han hecho, lo que ha hecho el equipo de abogados de la señora Yanine Áñez ha sido convertirlos en tretas legales, lo que en, la, en el lenguaje de los abogados son las chicanas, porque naturalmente lo que necesitan es continuar dilatando la situación legal de la señora Janine Áñez con miras a que no se descubra qué es lo que ha sucedido, no se conozca la verdad de los hechos y más bien se eh, difu difumine la posibilidad de justicia para el pueblo boliviano a través de eh, estas eh, tretas legales, de estas chicanas, que mire ya eh, en plena etapa de alegatos, cuando ya estábamos a horas de que se conozca la sentencia en contra de la señora Áñez y los jefes policiales y militares, pues nuevamente intentan eh, buscar otra estrategia para que además de que se dilate, se continúe con esa campaña de victimización de la señora Janine Áñez, que eh, ante los ojos del mundo y, y el, el, el aparato en general de los medios de comunicación hegemónicos, pues queda ya como más bien una salvadora de la democracia, cuando en los hechos hemos demostrado que lo que ella ha hecho en noviembre del año 2019 ha sido eh, dar un golpe de Estado, atentar contra la democracia boliviana, ha logrado... Eh, eh, eh, poner en una situación de extrema violencia a los bolivianos, a las bolivianas, valiéndose no solamente del poder que en ese momento tenían ella y los, los militantes que la acompañaron, sino también ha puesto a su servicio el eh, órgano judicial y por supuesto la policía y las fuerzas armadas. Doctor, le voy a leer este párrafo porque ayer Comunidad Ciudadana, a través de un comunicado difundido por su líder, el expresidente Carlos Mesa, decía, denuncio la pronta consumación de una nueva arbitrariedad jurídica, ¿no?, previo a lo que era esta iniciación de la lectura de alegatos. ¿Se ha podido evidenciar alguna arbitrariedad jurídica cuando más bien la defensa está utilizando todo ese paraguas de abanicos para poder dilatar un proceso? ¿En algún momento se ha vulnerado algún derecho de la ex de de, la senadora? De ninguna manera, de ninguna manera, estimado Oscar, inclusive el relator por la independencia de los juristas de las Naciones Unidas que nos visitó, pudo demostrar de manera teaciente que la señora Janine Áñez gozaba de una serie de privilegios en la cárcel. En el penal de Miraflores, inclusive él mismo dijo que el rol del Estado durante esa huelga de hambre era eh, el rol que tiene que cumplir cualquier Estado porque eh, estaba garantizada su protesta, estaba garantizada que ella pueda hacer el ejercicio de su derecho a, a la huelga y que definitivamente era el Estado el que estaba resguardando que este ejercicio del derecho de la señora Janine Añez se lo cumpla con todos los mecanismos de protección de los que dispone el Estado para que la señora pueda cumplir con la huelga de hambre. No nos olvidemos también que es eh, una detenida con los privilegios de contar con un médico de cabecera, que es un extremo que... Eh, Centenares de mujeres en, en los penales de nuestro país necesitarían, porque su situación es muchísimo más compleja, porque lamentablemente no la tienen. Entonces, eh, el, el aparato del Estado está resguardando la salud de Yanguileañez, está resguardando que ella ejercite de manera amplia los derechos que, eh, que ella tiene y además. Eh, tiene la posibilidad de recurrir a, estas, a estos mecanismos legales que oportunamente los presenta su, su equipo de abogados con la intención, como tú bien decías, de seguir alargando este juicio. Se están valiendo de eh, nuestro aparato judicial para resguardar los derechos de una persona que tiene que responder a la justicia por las ilegalidades que ha cometido para convertirse en presidenta del Estado y que espero que en el menor tiempo posible, pues también se inicie un juicio adecuado conforme a lo que dicen nuestras leyes para que responda por las 37 vidas que eh, se llevó su gestión por las acciones militares y policiales en noviembre de 2019. Ahora en este marco del juicio golpe 2 ya hay dos personas que han aceptado su culpa Entonces esto podría también llevar adelante a que si hay un delito no, Porque las, lo, los, los dos ex eh, militares han manifestado y se han acogido a, a Han aceptado la culpa y por este mismo hecho ya se puede tener más o menos claro Por dónde podría dictaminarse ya la sentencia de la ex senadora Yanine Áñez Evidentemente es, eh, yo creo que la verdadera importancia de este, de este juicio, del juicio del caso golpe de Estado 2, además de que se van a imponer las sanciones que corresponden a las personas que han sido las partícipes y las articuladoras de todo esta, eh, de este atentado en contra de la democracia en nuestro país, también va a permitir que se identifiquen a otros actores que, como hace un momento yo le decía, están aprovechando de que la democracia es sumamente flexible y que les permite algunos que están como autoridades, como es el caso del gobernador en, en Santa Cruz, pero también otros que están desde la opinión pública generando situaciones de inestabilidad, como el fragmento que tú leías de la publicación de Carlos Mesa, que son personas que van a tener que en un determinado momento dar la cara van a tener que contar la verdad de quiénes han sido los que han participado del golpe de Estado del año 2019, pero además el, eh, los exmiembros del gabinete de Janine Áñez, que lamentablemente más del 50% está gozando de absoluta impunidad en este momento. Personas como Karen Longarich, que se encuentra en Europa y que está permanentemente apareciendo como, como opinadora de los acontecimientos en nuestro país, el mismo Fernando López, que se encuentra prófugo, uh -huh. que si se sabe que está en el Brasil, no se conoce cuál es su condición, él está eh, caminando las calles libre y bueno, ni qué decir, el alcalde de, de la ciudad de La Paz, que también fue parte del gabinete de Janine ese hay un montón de personas que están eh, disfrutando de la impunidad en nuestro país y esperemos que en el menor tiempo posible sean también convocadas ante la justicia para que cuenten su verdad de lo que una vez se conozca esta sentencia, doctor, ¿se podría habilitar un nuevo juicio para estos actores que usted menciona? Por supuesto que sí. En la medida de que se conozca cuál fue su participación, yo creo que es un imperativo para los y las bolivianas conocer eh, qué rol han cumplido estas personas. Eh, ya resulta inadmisible que tengamos que, como bolivianos ni bolivianas, tener que vivir la misma experiencia, de pasta de lo que sucedió con, Carlos, con, perdón, con Gonzalo Sánchez de Lozada o con, eh, que era, el, que era vez, su ministro de defensa, eh, el señor Sánchez Berzahín, que disfrutan de la libertad que les ha dado Estados Unidos, una libertad que la disfrutan gracias a que el sistema judicial en nuestro país estaba debilitado, es, yo creo, un momento importantísimo para que eh, la reafirmación de la justicia en nuestro país vaya como un reclamo desde el, desde el pueblo boliviano, que no se vuelvan a suceder estos hechos, que no se conviertan en actores políticos, eh, personas que han atentado contra la democracia de nuestro país. Eso es algo que no puede suceder. Los bolivianos tenemos derecho a eh, erradicar la eh, la, la posibilidad de que este tipo de personajes eh, gocen de la impunidad por el resto de sus días después de que no son solamente 37 vidas que se han llevado a estas personas, estamos hablando de perseguidos políticos, estamos hablando de personas que han sido torturadas y de una situación, incluso de los delitos contra la economía del Estado, que han cometido, que han cometido estas personas con la adquisición en plena pandemia de respiradores chinos que no funcionaban, respiradores españoles que no tenían un software adecuado, adecuado para funcionar y que ahora están votados en... Eh, los hospitales, sin cumplir más rol que un, de, ser eh, eh, pedazos de material que es absolutamente inservible para la salud de la gente. Uh -huh. Ya casi para finalizar esta entrevista, doctor, eh, sobre los delitos penales uh -huh. que acusan a la ex senadora Yanine Áñez, ¿no? Eh, su defensa en varias oportunidades, uh -huh. inclusive llegó hasta el Tribunal Constitucional Plurinacional porque decía que no se tipificaban en este um, marco normativo. ¿Cuál es la lectura que usted tiene desde lo legal? No, definitivamente eh, los dos delitos por los que se acusa a Yanine Áñez, así como al alto, a los altos jefes policiales y militares, se han cometido. Para que la señora Yanine Áñez pueda eh, autoproclamarse como presidenta, se tuvieron que resquebrajar un montón de normas. Por eso es que la imputación es por resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, porque precisamente eh, no se cumplió con el procedimiento para que ella pueda proclamarse en, en, el, en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Inclusive, Oscar, eh, la medalla presidencial fue retirada de manera arbitraria y sin cumplir los protocolos de seguridad por la orden de un jefe militar, que es uno de los que está ahora guardando detención. Por lo tanto, eh, los, la, los hechos irregulares están ahí. La gente eh, tiene que estar convencida de ello. Yanine Áñez ha, ha cometido muchos delitos para llegar a ser presidenta del Estado eh, vulnerando las normas en ese momento y tiene que guardar, eh, tiene que cumplir una sanción para que, como te decía hace un momento, estos hechos no se vuelvan a repetir en nuestro país. Que eso es lo más importante ¿no? Eh, que sea un juicio que Como está dentro del marco Se pueda evidenciar y evitar Los hechos de nuevamente Desquebrajar la democracia que todos los bolivianos la han ido construyendo por más de 40 años eh, Doctor, ya en lo último Por favor, estamos en esta Segunda etapa, se espera que se inicie Si no hay ningún elemento de parte De la defensa, que hoy a las 14 horas Se vuelva a reinstalar esta sesión De la lectura de legatos Que vienen en cuanto a los procedimientos, hoy se tendría que conocer la sentencia o se va a llamar a otra audiencia para ya leer la sentencia en este caso golpe de estado 2 No mire si, si, si el procedimiento es expedito al momento de que eh, las partes concluyan sus alegatos será ya el tribunal el que eh, entre a considerar cuál debe ser la sanción qué tipo de, de, de aspectos tomarán en cuenta y la, la lectura de la, de la sentencia va a tener que ser a más tardar a las seis de la tarde, cinco de la tarde. Ya es, como le digo, esperemos que se haya un, un juicio expedito. Eh, hay que apelar a la buena voluntad, que todavía probablemente la tiene el equipo de abogados de Janine Áñez, para que finalmente dejen de lado estas tetas, de tetras jurídicas que nos han eh, dado tantas largas en este juicio, se despojen de la intención de chicanear todo lo que, lo que sucede y de esta manera se conozca la sentencia en contra de la señora Áñez y los ex jefes militares y policiales, y finalmente el escenario posterior para las víctimas, de eh, Sacaba, Sencata, al Pedregal, eh, etcétera, pues se allane y se abra una oportunidad, posibilidad nueva de que se enjuicie de manera adecuada por los delitos que estas personas han cometido en contra de las libertades y la vida de los bolivianos y de las bolivianas. Así es que esperemos que hasta las seis de la tarde conozcamos de la sentencia que vaya a pesar en contra de la señora Ángel. Muchísimas gracias, doctor, por este contacto. Le agradecemos por su predisposición y que nos pueda realizar un análisis en torno a lo que sucede en este juicio por el caso golpe de Estado 2. Hasta cualquier momento, doctor Luis. Hasta luego, pues, Oscar. Buenos días. Buenos días. Muchísimas gracias. Estaba con nosotros el doctor Luis Arancibia, analista, quien nos hacía una lectura sobre lo que está pasando en el Tribunal Departamental de Justicia de la Paz en torno al caso golpe de Estado 2.